Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Que esta fuerza no solo es excesiva, sino que además es totalmente innecesaria. Estamos viendo cómo disparan, cómo agreden a jóvenes que no están haciendo absolutamente nada. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden hacer esto, loco?